Let's go, gente Se viene evento eh, Ya no sé cuántos eventos he visto a lo largo de 3 años en Fortnite La verdad es que mmm, no, no sabría ahora deciros a ciencia cierta cuántos he visto La mayor parte de ellos han sido eh, bastante chidos Sinceramente, sobre todo los del principio Pero no obstante, últimamente eh, Bitgame, Game, bueno, Fortnite en sí, en general, no se le ocurra mucho Así que veamos eh, si nos sorprende esta vez Esperemos y deseo, por supuesto Vamos a ver qué pasa, gente A ver qué, qué le pasa al la Yoda Toda la peña aquí Let's go con la peña aquí. <ríe> Ey. Vamos a ver qué pasa. Vale, ¡Ey! Ey. allá vamos. loco? <ríe> Parecía que loco? No Parecía que hacia podíamos ir hacia arriba, ¿eh? o sea, fuera de coña los a de un fucking on gigante, loco. En serio, apocalipsis nada. ¿no? Let's go. Eh, hey, momento chill. Eh, what? What? No sé, la fucking nave espacial. O sea, por primera vez en toda la season entera, eh, iniciando experimento eh, número 4859. Eh. ¡Ey! ¿Y eso, bro? Un minuto. Vale. ¿Qué joder será eso? Sí, estoy chido aquí. No, de más que las de más que te pegáis. Cuando esta patrulla pase de largo let's sacaré go. de aquí, sí, sí, eh. A lo nuestro, a lo nuestro, en plan. Vaya. Vale. ¿Eh? ¿Y eso? Vale, rápido. No tenemos mucho oh, no, tiempo. No, gente. <ríe> Qué guapo. Tenemos un loquito aquí, ¿sabes? ¿eh? En hambre. Let's go, guachí. Te lo resumo así nomás. La huida. Buscaré un modo de evitar las patrullas. Hacen en bloody blood, ¿sabes? Por aquí los pibes. Salvar el mundo, ¿sabes? Cuidaos eh, todos. ¿sabes? Si os ven, se acabó. Por ahí nos tenemos que tirar. Sí, a la puta madre que le parió, Parece un poco eh, alien, eh. <risa> Qué guapo. Y yo, dejad hacerme bloody blood, loco, que pega unos uno bajos un pues, de FPS que te cagan. Vale, se han ido. Dadme un segundo. Ah, ok. Let's go. <risa> Hoy evento de Maquelele, eh Venga, vamos ¿Qué? Hecho, Ay. vamos Después de si una chileada ven, puente, Pues si nos ven, ¿sabes? Para toda la peña que hay aquí Como para no bueno, vernos, ¿sabes? Let's go Como la malagunta ¿eh? Ana ah, no. El señor de los anillos No ¿eh? sí. os han descubierto. Vale, que va primero. Le van a dar poco los otros ovnis, ¿no? ¡Hay <risa> enemigos! ¡Eh, Dios, hay una atrás del todo! ¡Qué loco! ¡Eh, eh! ¡Qué nice! La YA sabe de la nave, nos está ayudando. ¡Qué loco, vamos! ¡Ah, de entra! ¿Cuánto le ponemos? ¿Tú sabes? ¿Tú ¿Tres? ¿Tú ¿Tres? Está bien, no. Tres, tres <ríe> Vamos a ver que sale ahora Eh, buestín eh, sí. Hay un tubo de transporte más adelante Quizá funcione Vámonos allá, gente De una Ah vale, por ahí Nice No así son, ¿no? Lo peor es el receto de puntos gente. Qué un coñazo en arena Este pues. tubo nos permitirá superar a las patrullas Dios Dios Dios Dios Dios Vaya tubito, ¿no? Eh, hey, eso, una máquina de focos, <risas> los No son para seres vivos. Ojalá no haya problema. LOL. ¿Y eso? De loco. Y yo Me acaba de pegar un porrazo de eso. Exagerado, hermano. ¿Qué cojones hasta aquí una silla? Ah, no dije. De... ¿Qué? Una. ¿Qué cojones, tío? Eh. Hey. Es una fucking carreta, loco. Parece que estamos a salvo ahora. Vale, Madre mía, toda la peña por aquí corriendo. Por el lado, esto es Fargay, no. ¿Cuál es el Fargay? Shooter, ¿no? Tendré que invertir Madre mía. la corriente de aire. Dame un no nos quitamos eh, esta skin para los eventos nunca, gente. Eh. Mírate eso, loco. Eh, y eso, bro. Eh, mirad dónde están estos dos. Eh, escena de alien, gente. Están la escena de alien, hermano. Creo que no solo lo carguen los alienígenas en ellos. Son dos friendly, los dos payos estos, los NPC estos, gente, chavales y chavalas han sufrido lo que no están los escritos a lo largo de la historia del Fortnite. Como es evento, por supuesto, siempre. Tía, qué guapo el cuervito, ¿no? De toda la vida. Pero, nos tenemos que ir, ¿no? Yo, yo estoy flipando aquí, ¿sabes? Estoy Flipando aquí. Hostia, aquí hay más Solo gente, ¿no? Necesito. Vale, eh, una banana, luego... tío. Puedo decirlo. Hostia, la madre la que de la de la le parió el bug. Han ellos <risa> Madre mía Ana no ya de bendito, ¿no? Tan de momento no hay nada Del otro mundo, claro Bien, las bombas están en posición Las bombas, dice Esas son todas las bombas Vamos a ver qué le damos a esta escena Un 10, ¿verdad? Sí, bueno entre eh, entrecomillado, ¿no? El pico de, de, de por defecto que le pasa a Fortnite, loco. Voy a dejarlo todo listo. Poner las baby mochilas Yoda, cerca tío. de las bombas. Eh, hey, mi baby Yoda no está, tío. Poner la mochila cerca de las bombas. Vale, voy a empezar con la secuencia de armado. No me deja tirar nada, tío. Segundo, ¿qué pasa? Va a explotar gente? De una, ¿no? Pues Se volvemos. ha cortado la señal la madre que le parió y esto lo solucionaré segura vosotros aguantad <ríe> de la nave eh el cubo no, bro no puede ser el cubo bro el Kevin pasó Kevin eh, de, de cube, que no bro. A el ice cube bro la Ay, última vez si sí destruye la isla vino Puente, vamos para allá De una, ¿eh? En verdad no caigo Porque, claro, morado el suero O sea, Te líquido ser por nariz el cubo, ¿no? Un pollón, tío hey, hey. Muy a alien, ¿eh? Alien Coveland. Muy alien Coveland. El portal, ¿no? Unir y hacia otro lugar ¿O, ¿o qué es lo que Ya no podemos bailar, ¿eh? O sea, aquí pasa algo Tía. Se nota que acaba de morir. Las mochilas son la clave. What? Eh, está muriendo la peña, Se loco. Pero. La peña ha muerto. Solo nos hemos quedado un millón de 20 personas aquí. A las ventanas. Tenemos que armar esas bombas, ya. Pues vámonos, gente. Ahora, ¿no? ¿Ya, ¿Yo, nos hemos quedado La secuencia Entonces... de armado hey, hey, Que pasa ¿Qué dice el tío es chulo, ¿no? Ya falta poco Y lo tenemos Dos minutos 43, ¿ok? Lo habéis hecho bien Ahora está me peña. toca a mí Esta es una guerra en la que claramente Nos superan en número no voy a llevaros a casa. No sé si sí existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla. El fucking que Cambio tío. y corto. Eh, nos pasa, o sea, nos va. Nos va o ¿Sabes qué? ¿Vamos a morir aquí? ¿Qué? <risas> Bro. Loki, abre un portalito ahí enrollado, ¿no? Con una gema del infinito, ¿no? De una, ¿no? Cabezón, pero ábrela, ella eh. Abre cabezón, te estoy hablando. A verla. A ver, ¿sí? ¿Gema del infinito? <risas> Vamos, vamos a ver si. Eh, o sea, el destino de, de la humanidad en Fortnite está en. ¿Vive o muere? Vamos a ver. De una, eh. De no cortes, eh. Eh, hemos vivido, eh. Está easy. Easy clapping. Menos más que no hay eh, sonrisas y lágrimas. Dale un minutico. Eh, algo está pasando, loco, con el cubo, ¿Qué? Otro evento más, gente, para vosotros. Después pues de tres años, sin parar de jugar por night Madre mía, cubito, que le pasa al cubito, tío? Va a salir de ahí, todo, ¿no? Supongo. Estamos subiendo, de loco. Parecía más, más, más corto, ¿sabes? La torre Solo se ve cubo, ¿sabes? Un minutito ¿Está locura? He hecho de menos los eventos, en verdad Con el Mateo, con el Juanma, con el Dani En verdad, siempre Con el Felipe también, en verdad Siempre, siempre veíamos los eventos, ¿no? Por mí ya ha cambiado demasiado pero oye, eso O sea, pero de una, ¿no? En plan, el quinto elemento De, un, de unísima, ¿eh? Pero de unísima, gente What the fuck ¿Lol. ¿Hay otro cubo Kevin? Ah, las gemas del infinito LOL Hay muchos cubos De Kevin LOL And that shit uh, happened uh, Right now <risa> LOL Está todo lleno de Kevin Tres, tres segundos, loco. Exagerado. Star Wars, ¿no? Star Wars de una, ¿no? Eh, creo que nos caemos, gente. O ¿eh? sea, creo. Gia, la madre que le parió. Nos acaban de cuanchotear con un eh, fucking misil Eh, bro. Hostia, exagerado, ¿no? Me recuerda a la de los meteoritos, ¿no? Un poquito ahí Uh, bro On the middle, ¿eh? Eso es bueno, que cambie el mapa Cambie el mapa porque la gente se... ¿Eh? What the fuck is this shit, bro? ¿You're un un pollo? Really? Increíble Eh, nuestro personaje Y baby Yoda, tío ¿Dónde estás, mano? Eh lucky <risa> Nice. That's oh, it, bro. No fallo, eh. O sea, 20 minutos de más o menos approach, eh, de evento. Nos quedamos en Fortnite durante 12 horas. 12 orillas en verdad. Ah No está mal, ¿no? Dos batas, a shit, bro.